mucha mierda escondida Bajo el sistema que tú querías en Alicante Primero en la alcaldía Yo me adentro en el campo para probar mi rebeldía Ahora me muevo de mi casilla Para elegir el camino de mi partida Autosuficiente y colectiva Aún así la vida sigue siendo dura Pero al menos si se hace dulce y bonita Disfrutando el camino y con buena compañía Ve tu sonrisa, me anima Un abrazo todo locura, Sana como sana el agua pura No voy a comerte la cabeza hasta saltar se puede crecer a conciencia o esperar a que ocurra Imprimimos el planeta y nadie se baja de la burra Eh, aturat, para de quejarte, hago por tu vida Gestiona tus recursos, residuos y energía. Se pueden hacer las cosas más sencillas En grupos pequeños reina mejor la armonía Pero buscan tener el control de la economía Bajo una misma nación, bajo una misma ley única ¿Qué quiere que te diga? Yo paso de servir y también de que me sirvan Ruinas, más que ruinas, no sirve de nada lo que te digan, uno cuando tiene frío se abriga O cuando pierdes el control rompe lo primero que pillas Tenemos que gestionar mejor nuestro odio y nuestra alegría Cada vez que me lamento, pierdo el tiempo si no empiezo El final siempre está lejos, a cada paso siempre aprendo Y de vuelta a la vida, hablando con la tierra cuando poso en ella las rodillas Oigo los pájaros, siento las ardillas, busco la frecuencia cojo sintonía, escucho lo que dice que está muy jodida cada vez es menos fértil, siente que su vida peligra, estamos agotando sus salidas, no se recupera de nuestras profundas heridas, se acabaron las teorías, hacen falta manos fuertes para dar forma a la vasija, hacen falta mentes fuertes para conseguir la soberanía, muchas veces retroceder para conseguir la autonomía y los compás en rebeldía hace tiempo que lo sabían y nosotros aquí asando las castañas en la misma Abrazas que nos abrazan, no me no me, no me nombres a esas señoras o a esos señores con traje, corbata, tarjeta negra, billetes de colores por los cojones, a mí no me conoces, si me tocan los cojones me cabreo, como un cabrón me subo al monte para veros, lo no quiero para veros, todo está lleno de veneno, todo va para adentro, sin preguntar acabo en el centro, mira tú por donde, no quiero acabar donde acabó el conde, entre madera de pino, sin tratar y sin nombre, hombre ya está bien, de tanto aguantar cojones